Soy Romero y soy cofundadora de Look. Les voy a presentar ahora nuestra empresa. Ella es Cristina, tiene 32 años, es profesora de la Universidad Politécnica y adora hacer autos. Ella se especializa en lo que es montaña media y en tres semanas va a escalar por primera vez el Cotopaxi. El otro día Cristina me contó que tuvo un problema porque estaba buscando un saco técnico, pero que no pudo encontrar un saco que tenga un precio normal, que no sea una cosa fuera de este mundo, que tenga responsabilidad social y que sea hecho en Ecuador. Existe el 80% de eh, intención por parte del consumidor de comprar cosas hechas por una empresa que tenga impacto social. Sin embargo, solamente el 25% realiza esta compra, lo cual deja un nicho de mercado abierto al cual cualquiera pertenece y el cual está insatisfecho. LOOP pretende dar solución a este mercado potencial. Nosotros somos una empresa ecuatoriana con responsabilidad social que se dedica a la producción de ropa y calzado para outdoors. A continuación les voy a presentar los procesos que tenemos en cada una de las partes de nuestra cadena productiva y el impacto social positivo que generamos en cada una de estas eh, partes. Nosotros somos los importadores directos de materias primas. Cada año, el equipo de Loop realiza viajes a distintos países del mundo en busca de las mejores materias primas eh, disponibles en el mercado. Nosotros somos las personas que tenemos relación directa con los proveedores y hacemos las negociaciones directamente con estos proveedores. De igual forma, visitamos a cada una de las fábricas que eh, producen las materias primas y nos aseguramos que todas estas fábricas no tengan ni trabajo infantil, que tengan condiciones laborales adecuadas y que todos nuestros productos tengan certificaciones como cruelty free. Una vez que importamos la materia prima de estos diferentes lugares del Ecuador, comenzamos a trabajar en el ensamblaje y la manufactura con artesanos ecuatorianos. El core de nuestra empresa es eh, trabajar con gente local, tener salarios justos, tener igualdad de género y al trabajar directamente con los eh, artesanos, los capacitamos en nuevas tecnologías, en acceso a nuevos materiales. En accesos a nuevos mercados, y lo interesante de esto es que los artesanos eh, generan un valor agregado a sus productos, por lo cual LOOP actúa como una plataforma de impulso a los negocios propios de los artesanos. Nuestra empresa tiene una estructura liviana en costos fijos, ¿Por qué? porque al tener una estructura liviana en costos fijos, esto quiere decir que no cargamos este valor a nuestro consumidor final. Y lo que ahorramos con eso también nos a ser más competitivos a la hora del pago a nuestros artesanos. Tenemos dos fases. La fase de crecimiento, que son los primeros dos años, en los cuales no tenemos oficinas propias, trabajamos desde un coworking, no tenemos talleres propios y no tenemos locales físicos propios. La fase de expansión, de la fase de dos años a cuatro años, vamos a seguir trabajando desde un coworking. No vamos a invertir en maquinaria, pero sin embargo queremos eh, invertir en locales propios y en comenzar una cadena de franquicia. Este es nuestro Programa de eh, Impacto Social. LUC trabaja bajo el modelo, compra uno, ayuda uno, en el cual cada vez que ustedes compren un producto de nuestra marca, automáticamente están ayudando a personas de situación vulnerable en el Ecuador. LUC dona el 3% de las ganancias netas a estos proyectos. Siempre eh, nos hacemos un par con una ONG o una organización social, la cual ayuda a canalizar estos esfuerzos a grupos que tienen necesidad. Nosotros creemos que es sumamente importante trabajar con una ONG, porque nosotros no somos ONG, no pretendemos ser ONG, y las ONGs y las organizaciones van trabajando años con estos grupos y saben exactamente las necesidades que estos tienen. El tercer componente es el Business Partner o el aliado, el cual es la contraparte, el cual apoya a esta iniciativa con visibilidad y con su economía. Durante estos dos años, el 2018 y el 2019, nos centramos en la campaña Look for She. Esto quiere decir que vamos a ayudar solamente a mujeres que estén en una situación vulnerable. ¿Por qué hacemos esto? Porque tenemos que analizar que al ayudar solamente a un demográfico eh, específico, el impacto es mayor. Este es nuestro último proyecto que realizamos. Se lanzó uh, en noviembre, justo en este feriado, en noviembre 1, 2, 3 y eh, tenemos a ROOP, tenemos como nuestra Organización Social de Cibestic, y nuestro partner a TPT. El objetivo de esta campaña es apoyar a las mujeres que realizan el ciclaje en Quito, donándoles un par de zapatos como herramienta de trabajo. Nuestro proyecto anterior, que igual fue hecho en el 2018, eh, fue en la comunidad de Pistichí, nuestra contraparte fue la ONG Avanti, que lleva trabajando con esta comunidad 10 años. El objetivo fue donar sequedos resistentes al agua a mujeres de entre 35 y 80 años que trabajan en comunidades andinas del Ecuador. Esto lo hicimos en mayo por eso ya Tenemos indicadores que nos indican que estas mujeres han mejorado su productividad, han mejorado su calidad de vida porque ahora se enferman menos y se sienten más empoderadas al, al momento de su trabajo. La facturación de lo, Aquí lo único que les quiero eh, mostrar es que estamos creciendo de forma exponencial. La empresa fue fundada a mediados de 2016. Eso quiere decir que lleva un año y medio. Es una startup muy joven. En 2016 facturamos alrededor de $30,000 dólares. En 2017 facturamos $50,000. Y las expectativas para el 2018 es que vamos a superar los $100,000 dólares de facturación. Nuestros canales de distribución tenemos, el principal es la tienda online. También tenemos eh, diferentes plataformas web. El principal es el del Ecuador. Y muchas tiendas eh, llevan nuestros productos. Tenemos innovación en la distribución. Tenemos nuestro Shoe Truck. Llevan productos de diferentes eh, ciudades del país. Es una tienda móvil. Y eh, volvimos ayer de una rueda de negocios en Estados Unidos que nos ayudó a, nos ayudó a la expansión. Tenemos eh, los viernes que cargan nuestros productos y centros de copio en Quito, Ecuador, y la Colombia bueno, tenemos... Ha terminado el tiempo de presentación. Les recordamos que cada startup tiene siete minutos. Finalizada el tiempo, el... el... el... termina. Bueno, vamos ahora a iniciar con una ronda de preguntas. Eh, no sé si miembros del jurado tienen alguna interrogante para nuestra primera startup. Tienen micrófonos disponibles, cercanos a la mesa. De igual forma, para la respuesta hay un tiempo de 7 minutos. Él es Javier Porta, es el otro computador. Y también vamos a ver qué presenta las preguntas. La... Buenos días, eh, con todos. Un gusto estar acá y es un honor ser parte del jurado. Eh, Disculpen, no repite no su nombre, por favor. Yo soy Jimena Romero Jimena y Javier. Javier. Eh, bueno, felicitaciones. Realmente eh, es una iniciativa que demuestra muchos de, las, de los parámetros en el tema de eh, desarrollo sostenible. Eh, yo tenía tal vez dos, dos preguntas que quería hacer. La una es eh, son solo los dos socios iniciales, hay otras personas que son socias. Esa es la primera. Y la segunda es en el ámbito eh, de temas ambientales. ¿Tienen alguna, algún indicador de gestión o alguna uh, herramienta que les permita ir mirando cómo se va desarrollando? Eso es lo mi parte. Muchas gracias por la pregunta. Eh, por el, la primera pregunta, nosotros somos los cofundadores, somos los únicos socios de la empresa. Y después, por el tema medioambiental, nosotros intentamos siempre hacer las, las, los procesos siempre lo más eh, responsablemente posible en una industria que es muy difícil y con un presupuesto de una startup todavía más porque no se puede comprar aún tecnología en los, en los distintos eh, tejidos. ¿no? Nosotros hacemos por ejemplo en calzado, hemos reducido más o menos un, 40, perdón, eh, un 50% de las mermas que tienen tejidos, este, el tejido, que es un poliéster, que al fin cabo el peso eh, contamina y se tira fuera de la empresa. Y la verma que tenemos en Zapato, más o menos, es un 1% frente al 30-40% de otras empresas de la industria de la ¿Tenemos alguna consulta adicional? Sí. Bien, también eh, me agrada mucho conocer que en el están haciendo cosas innovadoras, se eh, están trabajando con comunidades con difícil acceso. Problemas no solo en temas de servicios básicos, sino en temas de textiles, de alimentación, etc. Y tengo dos preguntas. La primera va sobre el tema de cómo dirigen sus partners, tanto de empresa como la ONG, para trabajar, si ¿Sí tienen un tipo de proceso para planificar o para manejar tipo de, de esas alianzas. Y eh, cómo están manejando su cadena, desde el proveedor hasta su cliente final, a través de la estructura del negocio, es decir, eso puede ser no visto en este momento porque están haciendo el año, pero quizás con la expansión y con el que están teniendo, esa carga puede generar realmente un costo adicional a través de positivo, a través de carga fiscal. Y si tienen algún tipo de planificación que le pague al respecto, bueno, el tema de los aliados, siempre eh, estamos en la posibilidad de aliados que tengan siempre el mismo corte que nosotros, la misma idea de, de Igualmente también con la ONG, o sea, tiene que formarse un trío, tres partes que realmente sea un ecosistema más o menos adaptable, para el core de todas las organizaciones que, que estamos dentro de cada campaña. Y en relación a las empresas y a los partners, a los aliados, eh, eso depende mucho, si han acercado a nosotros empresas eh, muy pequeñas hasta empresas casi multinacionales tienen intención de ayudar y yo creo que es también porque la estructura de estas empresas es muy rígida y quizá aunque quieran tener este proceso de responsabilidad social no pueden porque sus estatutos son muy es una cadena muy rígida ¿no? entonces eh, te pongo un ejemplo hicimos con TPT -E este, este proyecto que ellos por cada 50 tazas daban parte de varios eh, zapatos Estamos un proyecto como una joyería que ellos van a empezar su línea de joyas para apoyar a mujeres y un porcentaje se va a donar. Puede que empecemos, no puedo decir el nombre todavía, pero es una empresa muy grande eh, que igual va a donar un porcentaje de los uniformes, que hacemos alrededor de 1.500 uniformes para sus empleados para este proyecto. Entonces, eh, no tiene mucho que ver con la escala, desde un negocio pequeño hasta una multinacional que pueden trabajar nosotros y pueden canalizar la ayuda que ellos desean dar. Siempre teniendo eh, en el medio esta banqueta, ¿no? esta banqueta o esta organización que también da transparencia, que da efectividad en todas las donaciones. Entonces, un bigazo. Jimena, Javier, buenos días, días a todos. Eh, felicidades y éxitos en el proyecto que los convoca. Mi, mi pregunta puntual es: ¿cómo, ¿cómo ustedes creen que van a lograr diferenciarse en un mercado? De marcas globales muy potentes, digamos que tienen mucha imagen, mucha fuerza en todo el mundo y en Ecuador no es la excepción. ¿Cómo, ¿Cómo logran ustedes, de acuerdo a la propuesta de, del proyecto, la diferenciación? Bueno, realmente primero tenemos fuertes en Ecuador. Eh, primero es la base, estamos pensando eh, en eso, ya tenemos un trabajo para se difiere de las grandes empresas multinacionales a las cuales se denota en su core, en su modelo de negocio. Nosotros también tenemos otras vías de distribución, otras red de distribución, a las cuales no son tampoco grandes empresas multinacionales de retail, sino que también pequeñas boutiques que también valoran muchísimo esas, esa responsabilidad social, obviamente con todos los clientes y también valoran las empresas que venden estos y también en organizaciones multinacionales también con un poquito de accesibilidad. Eh... Yo también creo que, no es, ¿cómo nos vamos a diferenciar y nos estamos diferenciando en el mercado de Ecuador y en el mercado internacional? Es que estamos quitando esa, esa forma de ver que tiene la gente el producto ecuatoriano, que es como un poco más artesanal personal o un poco más de camarón, o sea que también se pueden hacer cosas eh, tecnológicas, cosas de calidad, es como una empresa globalmente ecuatoriana, porque toda la materia prima es global, la mano de obra es ecuatoriana, la eh, proyección de ventas son nacionales y son internacionales, pero es más que nada eh, la, el, el rescate de la mano de obra ecuatoriana, de los artesanos ecuatorianos, en relación a cómo se pueden crear unas prendas, de calidad, que pueden competir, porque tienen la, la misma materia prima, que pueden competir con estas grandes, estos grandes marcas y que también tienen un precio accesible, ¿no? Eso también es, es importante recortar. Sé que el tiempo se acabó, pero igual no voy a tomar más tiempo. Eh, si no nada, este micrófono no lo pueden apagar. Eh, <risa> ustedes hablaron del modelo de producción y de quienes, de los artesanos con la foto de alguien que producía una prenda de vestir. Eh, ¿Qué tan escalable es el modelo? Si yo te digo, tú me hablas de que en el 18 vas a facturar 100 mil dólares. Si yo te digo, el día de mañana te ponen un pedido de hasta cuánto podrías tú responder en un mes. O sea, de, de la producción de un año, ¿en cuánto tiempo la puedes hacer si es que la demanda se te dispara? Pues, no sé si está, sí, está bien entendido. <risa> eh, nosotros lo que tenemos es tenemos una estructura liviana, por lo cual nosotros no tenemos un almacén propio, unos objetivos propios, y los su riesgo a veces cuando las temporadas eh, durante el año son muy bajas o en Navidad tenemos unos, unos periodos muy fuertes. Para eso podemos escalar, podemos contratar más artesanos, capacitarlos, eh, usar y en su propio taller, incluso eh, ceder maquinaria para que si no tienen ellos puedan. Puedo trabajar con él. por tanto... el, el de te pre pre bajale. mi pregunta es ¿En cuánto tiempo puedes reaccionar en multiplicar tu capacidad de producción? Depende, yo creo que depende de la cantidad, o sea, el, el tamaño del, del pedido, ¿no? O sea, nosotros actualmente podemos entregar de 300 a 1.500 zapatos por mes. Ahora, si viene alguien y me dice necesito que tengas 10.000 zapatos en un mes, hay que hablar de las formas de pago, el tiempo que se tiene para importar la materia prima... Tenemos la capacidad, pero yo creo que eso tiene mucho que ver con la negociación y cómo logras que te pague esa persona, las un ministradas. Eso pasa mucho, ¿no? Al inicio que vienes y te va bien y después vienes la cadena y te dice, pum, oh, quiero 5.000, dos mil, que es cinco veces lo que tú produces. Yo creo que tiene mucho que ver, primero, los aliados que tenemos, las personas que nos soportan, que nos ayudan, la capacidad de negociación que si nosotros tenemos junto con la contraparte, para, negociar eh, sea, la forma de pago, que es una de las partes, creo que una de las dos, eh, issues más importantes a los que se enfrenta un estado, ¿no? Como es el caso, cómo funcionan todos estas. Pues, pues. Eh, buenos días, eh, Jimena y Javier. Mira, encuentro, encuentro, encuentro bastantes atributos que cumplen con los temas de responsabilidad social, que cumplen con cierta diferenciación en cuanto a temas de sostenibilidad. Pero, pero tengo que ser honesto, me faltan esas competencias duras que también no se pueden descuidar. Al escucharte aquí y ver que te decías en, del, del primer año al segundo, tenemos que en coworker por temas de costos, en el tercero al cuarto, tenemos que seguir trabajando en coworker, no vamos a tener infraestructura, por más no hacer los costos pesados, creo que es una mirada un poquito, un poquito adelantada, porque... El, porque las startups tienen que tener un crecimiento exponencial. También me encuentro, encuentro muy, su, muy, muy suave los atributos, los atributos que tienen que ver con el tema tecnológico. No, el tema tecnológico no solamente es, es vender por un e-commerce en una, uh -huh. una página web. Eso no es, si vemos cómo ha, ha crecido Google, etc., o un rápido en Colombia, etc., Quizás con una, una plataforma mejor, cuando ustedes solamente sirvan de facilitador, les felicito la marca, el logo, muy impreso, me encanta, realmente se ve que hay buen diseño, etc. Pero para que esto sea es exponencial, tienes que estar en capacidad de poner a funcionar la tecnología a fin de poder hacer una, una calificación de proveedores, de empezar a trabajar con aliados con más velocidad que yo no la encuentro en este proyecto. En nuestra Antes, en la última diapositiva teníamos justamente la parte de investigación y desarrollo en relación a la tecnología que estamos haciendo. Si quieren pueden ponerla. Eh, lo que estamos nosotros ahora investigando, que o sí, sea, estamos empezando. Necesitamos primero hacer el producto. Creo que hemos hecho bastante con tener las materias primas, hacer los de importación y estar a cargo de toda la cadena de productos. En cuestiones tecnológicas, nuestro próximo paso va a ser integrar textiles inteligentes a nuestros productos. Textiles inteligentes que tengan tanto elementos exteriores como son chips, circuitos o eh, que tengan estos productos ya insertados dentro de la composición del textil. Esto te ayuda a monitorear el, los signos vitales, a ver los resultados en entrenamiento, a modificar las posturas a uh, textiles que cambian y que se cubren más o menos en relación a la temperatura. Eso sí lo estamos investigando, lo queremos hacer, obviamente necesitamos eh, inversión, pero estamos, eh, ese, nosotros creemos que va a ser el futuro de nuestra empresa también innovar en este aspecto tecnológico. En relación a la estructura en sí que tú me estás comentando, yo te doy un ejemplo, tú mismo dices Uber, eh, Airbnb, todas estas plataformas, Airbnb es la plataforma, de hoteles más grande del mundo, no tiene un solo hotel. Uber, es la plataforma de movilidad más grande, no tiene un solo campo. Nike, que es eh, uno de los principales productores de zapatos, no tiene un solo taller de los que ellos son sonvenidos. ¿Sí me entiendes? Eso, a eso me refiero con la plataforma, con, eh, que la empresa de una estructura estudios No me refiero que vamos a pensar siempre en la nebulosa, que no estamos, tenemos un co-working, no, no vemos la necesidad de pagar una renta, de pagar una hipoteca en unas oficinas, no va muy bien en aparte tienes una red de soporte, como primer punto. En relación a la infraestructura de talleres, no es nuestra intención eh, invertir en talleres, en maquinaria, en una nave que nos supone más costos fijos y más en un negocio de tantas... Eh, porque el negocio de textil es por eh, seasons, por temporadas. Si Tiene una temporada muy alta que una temporada muy baja, entonces, tener siempre esos gastos fijos, nosotros no lo vemos eh, productivo, sí vemos la necesidad de invertir en todo lo que es tecnología, en todo lo que es publicidad, en todo lo que es distribución, en todo lo que es eh, busca de más materias primas, en todo lo que es eh, entrenamiento a artesanos. Eso obviamente vemos la necesidad, pero no vemos la necesidad en invertir en estos gastos que, en estos costos que son fijos y que, como te digo, estas otras plataformas que tú mismo lograste tampoco tienen esos, esos gastos para es sí. gran... ti. Estupendo con esta respuesta. Hemos terminado ya la, la ronda de preguntas del jurado. Agradecemos mucho a Luc por su participación.